En primer lugar, os doy la bienvenida a la home de oniad.com. Para la gente que no estéis registrada, podéis registraros directamente en este botón. En el caso de que ya os habéis registrado o seáis usuarios de la plataforma, simplemente le dais a iniciar sesión y ya pasaréis a entrar en la parte de, de la intranet personalizada de cada uno. Una vez que pasamos a dar, al botón de iniciar sesión, vemos que nos podemos loguear. Metemos en nuestro email nuestra contraseña y entramos directamente en la intranet. Una vez que estamos en, en la intranet, como poder, podréis observar, eh, tenemos la pestaña de saldo gratis. Aquí, si queréis anunciaros, pues podéis crear vuestra nueva campaña directamente, pero para ah, el tema de la afiliación, tenemos eh, la parte de saldo gratis. ¿Cómo podemos conseguir ingresos a, gracias a nuestras redes sociales? Tenemos un link aquí, el cual, si vemos que podemos compartir con todas nuestras redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Lógicamente, si por ejemplo tenemos 500 amigos en Facebook, si nosotros compartimos ese link en Facebook, si hay alguien de alguno de nuestros amigos que tienen empresas o se quieren registrar, todos esos clientes pasarían a nuestra lista de clientes. Por lo tanto, si algún día hicieran un gasto, nosotros comisionaríamos de ese gasto. Lo mismo en Twitter, lo mismo en LinkedIn, lo mismo a nuestros contactos de WhatsApp e incluso también si tenemos algún blog y queremos hablar de ONIAD, se pueden descargar una serie de links eh, tipo banners para que la gente clique después del contenido y también pase a nuestra lista de usuarios. ¿Cuál es la cantidad de la comisión que genero yo de ingresos a partir de mis usuarios? Pues, por ejemplo, si tuviéramos 10 usuarios, en este caso eh, yo tengo a un usuario que ha gastado 37,83 euros y me ha generado una comisión de 3,13. Lógicamente, si yo tuviera 10 usuarios gastando dinero, me iría subiendo esta cifra y generando, eh, lógicamente, muchísimos más ingresos. Por eso, el objetivo es compartir en las redes sociales y mover nuestro link para que eh, se registre el mayor número de usuarios a través de nuestro link. ¿Cómo puedo canjear los ingresos que he conseguido? Pues tenemos dos fórmulas muy fáciles. Una vez que esta cifra super, supere los 200 euros por temas contables, se puede, una, una opción 1, que se pueda canjear por eh, campañas de publicidad, o opción 2, contrafactura, que se os haga un ingreso directamente cuando se solicite. Y por último... Para ayudaros en, en este camino de la afiliación, tenemos un manual del afiliado que podéis descargar en el construcción a todas las dudas o nuestra robot que os ayuda en directo a cualquier duda ten, también que tengáis por si queréis canjear ingresos, compartir, lo que sea. Lógicamente, en este camino os iremos ayudando, iremos generando contenido para que podáis compartir y conseguir muchísimos más usuarios. Mucha gente también nos preguntáis que si ese 10% de comisión que os damos a vosotros por traernos clientes es una comisión que se suma al coste de, de la campaña que gaste el usuario, o sea, a la campaña de publicidad. Ese 10% eh, no se le suma al usuario final, o sea, eh, va a costar lo mismo una campaña a un cliente final que a vosotros. Ese, ese 10% de margen eh, va contra nuestros beneficios directos. Eh, lo sacrificamos, pero a cambio conseguimos clientes. Lógicamente no encarecemos al usuario final el coste de esa campaña. Lo sacrificamos de nuestro propio margen. Así que muchas gracias a compartir mucho vuestro link y a conseguir muchos usuarios. Muchas gracias.